¡Buenos días! Lunes 24 de junio de 2019, empieza el día 1 de la aventura del camino de Kemix. Son las 7 y 10 y como veis todavía estoy reticente. Salgo, un, salgo, con un, salgo con un día de retraso porque no pude sellar que estaba cerrado el ayuntamiento. Aunque ya llevo mi primer sello de matillas, así que ya no hace falta entretenerme en un sitio menos. Como no, Matillas tenía que ser el primer sello, mi pueblo. Así que como hasta las ocho y media no voy en el ayuntamiento, entre que me.. entre que me desperezo. Me espabilo un poco este careto de.. de sueño desayuno y último la bici y a las 9 como muy tarde empiezo la aventura <risa> a <laughs>